Ok, tío, ¿cómo está? Bueno, supongo que sufriendo el confinamiento, como todos, ¿no? No sé. Yo todos estos días he estado pensando y creo que estamos haciendo como algo muy utópico de cuando podemos volver a hacer vida normal como antes. De toda la peña diciendo, guau, wow, nos vamos a ver a saco... Vamos a ir a la montaña, a la playa, nos tomaremos unas birras, y no, ¿sabes? Vamos a pasar el día muy chungo, y es que no sé cómo vamos a salir de esta. Y claro que tengo ganas de salir del Apolo con todo el mundo, pero creo que, que cuando nos dejen volver a salir sin limitaciones como antes, tendremos que salir a protestar, y si no lo hacemos, nos estaremos equivocando, el capitalismo seguirá impune. Es que quiero dejar el trabajo, tío Me explotan Y todo por un puto sueldo de mierda Es que prefiero estar en casa curando el puto este Para que luego venga a Y me diga que resistirá Y a mí me la suda Los putos ricos de mierda Yo quiero que sea mi padre A las 5 de la mañana antes de ir a trabajar El que me diga Martín, resistiré. O que sea Irma volviendo del hospital. O que sean los cientos de grupos de música que han tenido que anular sus conciertos. Pero bueno, supongo que no está mal esto de hacer ilusiones para pasar estos días. Y claro que volveremos a tomar unas birras y a ir a la playa y a la montaña. Creo que también está bien que de vez en cuando toquemos con los pies en el suelo. Y pensar que por todas las ilusiones que nos hemos hecho estos días, tendremos que luchar. Bueno, tío, que para de rayarte.